que es de mucha utilidad es poder analizar las estadísticas de un examen. Para poder analizarlas hay que ir del lado izquierdo a evaluaciones y buscar el examen que queremos analizar. Una vez que lo encontramos le damos clic y del lado derecho vamos a ver un botón que dice estadísticas del examen. Si le doy clic puedo encontrar por pregunta eh, un desglose y si fueron preguntas aleatorias, puedo ver a cuántas personas les tocó hacer esas preguntas y cuántos fue los que contestaron correctamente y qué porcentaje contestó incorrectamente. Entonces, estos análisis pues me pueden ayudar mucho a qué temas retomar, qué temas este, quedaron completamente claros. Y también hay una funcionalidad más de estos análisis en la parte de arriba, que es darle clic a donde dice análisis de estudiante. Si le doy clic, me aparece un archivo, me genera un archivo de extensión CSV que puedo abrir con Excel. Y en este archivo voy a encontrar la lista de mis alumnos y voy a encontrar qué preguntas le tocaron ¿Cómo contestaron? ¿Y cuántos puntos le otorgó esa pregunta? Esta tabla va, incluye a todos mis alumnos e incluye todas sus preguntas y todas sus respuestas. Entonces, si me sirve este análisis, este reporte, lo puedo conservar. Probablemente sea un reporte que ustedes ya les piden, entonces así lo generamos.